lo que has dejado en mi vida con tu indiferencia no lo puedo apartar ni siquiera un momento de mí y tan solo un inmenso pesar que tortura mi alma. sin motivo ninguno rechazas mi amor que es sincero sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido me abandonas hacia la Siempre tu amor que soñé eternamente. Que tortura mi alma Se ha quedado mi vida después De negarme tu amor Sin motivo ninguno rechazas mi amor Que es sincero Sin tener compasión me desprecias tu olvido me abandona hacia al abandonarme me a la pena de perder para siempre tu amor que soñé eternamente.